Bueno, qué inicio estamos teniendo de directos, eh? ojo, esos comentarios. Voy a poner eh, ajuste de transmisión, ajustes avanzados, ¿vale? Para mostrarlos. Eh, ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Eh, Lucas, hay ser bienvenidos. Eh, Santi, saludos. Eh, <risa> es tal vez por la hora, a ver qué hora, eh, ¿qué hora? son las 6 de la tarde. Eh, muy bien, me alegro. Eh, eh, bueno, estaba viendo lo de la tienda esta, ¿vale? O sea, que han puesto una skin de, de un alpinista alemán, ¿no? Sí. Eh, por cierto, eh, agradeceros a todos los que apoyasteis el vídeo ayer, ¿vale? En el canal principal. La verdad es que fue bastante el apoyo, o sea, que gracias. Eh, Se han puesto a Naruto también. Sí, lo mostré ayer lucas eh, no sé si creo que ayer no estuviste verdad pero bueno lo, lo estuve mostrando aquí están las skins vale de naruto y, y tal eh, aquí están pues eso que os iba a decir ayer la verdad es que fue un, un buen directo tío. Eh, dice no ayer no no lo viste verdad lucas eh, pero bueno no pasa nada siempre hay algún día eh, conseguí esta esta skin vale eh, en el segundo pase y bueno qué más hicimos Puf, es que hicimos tantas cosas ayer eh, vale también tengo bueno eh, el modo ese creativo que me mostró eh, Santi vale que de hecho estás aquí santi games eh, me mostró un modo que es el que subí ayer al canal principal, ¿vale? Ese, con ese modo podéis ganar 200, más de 200.000 de experiencia, ¿vale? O sea, me faltan 5 niveles para la skin de Cromado. <ríe> bueno, qué cerca estás, tío. Yo eh, voy a mirar ahora a ver cuánto me queda. A ver. Eh, vale, aquí está Cromado. Ahora te lo digo. Me quedan 20 niveles. En 20 niveles tendré la skin. Eh, y bueno, lo dicho, ¿quién, quién se quiere unir? Venga, eh, Gonzalo, saludos, bienvenido. Eh, Gonzalo, eres el que antes tenías la cuenta, creo que era de tu madre. y eh, ¿Puede ser? ¿O eres otro Gonzalo? Eh, vale, Mateorito acaba de mandarnos una solicitud de invitación para unirse al grupo. Eh, pero bueno, yo también voy a ir... Mirando, ¿quién más se quiere unir? Eh, o si sea, no, mira, hacer como meteorito eh, Exacto, mira, muy bien, perfecto Kaiser, y queda un sitio más Venga, eh, un sitio más ¿Quién es el siguiente? Y ponemos un... Eh, Battle royal, ¿os parece? Eh, Gonzalo, ah, vale Gonzalo es meteorito, perfecto Oye, mola tu skin del del pirata, tío y la de Kaiser también está guapa, tío. La de Kaiser es muy navideña. Vale, grupo cerrado. Grupo cerrado, ¿vale? Eh, luego ya eh, el siguiente o quien diga que se quiera unir a la, a la siguiente. Darle a listo. Eh, a mí me faltan 13 niveles para la skin de Gwen Dice Lucas. 13 niveles. Yo te recomiendo... Eh, que te mires esos dos vídeos, tanto el de 200.000 como el de 100.000. Si lo combináis también... ¡Ojo! Mira, que ya la tiene, la skin de de, de puncromado, tío. Eh, es que se ve guapa, ¿eh? La skin, las cosas como son. Eh, mira, el baile de la L de Mateorito. Eh, ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí, cierto, que combinarlo porque yo el pase, de hecho... El pase lo completé gracias a esos modos, o sea, esos eh, modos creativos, ¿vale? Es que te dan 200.000, es que es una verdadera locura, tío. Es una verdadera locura. Imaginar cuántos... No sé, tío, cuánto se puede conseguir en un Battle Royale. En esta partida, por ejemplo, de experiencia, 2.000, 3.000, tal vez. Hasta 200.000, mira si tenéis que hacer partidas de Battle Royale. Por eso los creativos son, son una maravilla para eso. Eh, vale, a ver, ¿en qué zona cae? Ah, por cierto, esto sí que lo conseguí, eh, que Lucas igual no lo vio, pero es el banner de punk cromado. Gonzalo dice, yo tengo el punk cromado también. Ah, ¿también lo tiene? Eh, vale, a ver, vamos a ver. Caemos. ¿Por aquí os parece? A ver, no sé, por voy a intentar esa estrategia por cambiar caemos por ahí eh, vale y cuánto te, bueno cuánto tiempo avistarla en pillaros el punto malo o sea yo me quedan 30 niveles Tre, bueno 30 30 o 20 Entonces, ¿cuántos eran? Eh, 20, 20 niveles. Eh, ¿Cuánto creéis que voy a tardar en completarlo? Hombre, a ver, es que. 20 niveles no me parecen tampoco tanto, pero bueno. No me parecen ahora, que seguramente sí que lo son. No. <ríe> en eh, Vale, a ver esto. a ver, voy a estas bestias. ojo momento ¿Cómo me han dado dando 1800 por esas... Por esas Venga, va. ¿Y cuánto por cofre? Puede ser que lo hayan modificado. ¿1200 por cofre? ¿Esto qué locura es, tío? ¿Qué locura es esta, tío? Bueno, ¿será también porque acaba de comenzar la partida? ¿O, ¿o por qué razón me han dado esto, tío? El primer jugador en conseguir el máximo de salud. A ver. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Quieres un drop? Dice Gonzalo. Tengo de estos. Sí, tengo un drop es esto, ¿no? voy eh, bien, tío. Gracias, eh, igualmente, Gonzalo. Eh, vale, ¿cómo baj bajamos así? ¿Cómo se baja aquí? ¿Qué? Hola, venga, va. <risa> Cómo he caído, tío. Quería caer en una tontería de estas, pero bueno. Nada, eso lo puedes recuperar eh, Vale, de esta ya está recuperado. Vale, pues, bueno, me lo quedo, por si acaso. Trasador. Eh, vale, Kaiser, ¿en qué parte ha caído, tío? ¿Cómo se ha generado esto? Ah, vale, está. <ríe> eh, a ver. Mapa y tenemos que ir por aquí, más o menos. Bueno, pero aún hay tiempo. o sea Bueno, un minuto... Bueno, no te creas que tampoco... tan la verdad. Vale, yo creo, creo que lo mejor será ir ya por ahí, ¿no? O luego son tres minutos hasta que se cierra. Sí, luego creo que son tres minutos. Eh... ¿Qué hay ahí? Ha... Contrato iniciado, vale. Protege a. Vale, te... Vale, todos a proteger a Gonzalo, venga. Eh... Sí, sí, sí, va, van a por él. Vale, me no sé Vale, Santi está aquí, pero ¿dónde está Gonzalo? Vale, Gonzalo, ya te vemos. Vamos a ir con él. Vale, pero ¿en qué parte está Gonzalo, tío? Ah, vale, Gonzalo está en... ¿Qué estáis... Eh, de, eh, ¿Estáis enfrentándoos al heraldo o cómo está eso? Vale, otro este, balas... Vale, estoy siguiendo a Kaiser. Eh, bueno, estamos muy cerca, ¿verdad?, de aquí del. del sitio. sitio. Cuidado con los que... No, no, no, no le dispares. Vamos a. Vamos a Vale, ahí está. Eh, Eric, saludos. Eh, quédate por aquí. Bueno, eh, por cierto, Lucas, ¿te ibas a unir? Es que estoy viendo que Eric ha mandado solicitud pero vamos a ir por turnos, ¿vale? Lucas estaba en el directo, si luego se quiere unir. Y Eric después de Lucas, ¿vale? vale. Eh, espérate, ahí habían barritas. Se ¿no? Sí. Eh, esto es. esto cuando aparece esto es que nos están viendo o, o vigilando con un, con la máscara esa del lobo. Aunque era eso, tío. Vale, contrato finalizado, compañero de escuadrón eliminado. No, tío. Le han dado a Gonzalo. Eh... Vale, vamos a pillar su tarjeta. A ver. ¿Qué están por aquí o por dónde? Están? Ah, vale, los veo. mal ha hecho ahí, tío eh... saludos, Miriam eh, ¿qué tal estás? Eh... vale, pues eh... no sé no sé qué decir en esta partida, tío de... teníamos que haber protegido a Gonzalo porque tenían, estaba en busca y captura pero, bueno un poco de ha faltado sincronización ahí pero no pasa nada. La primera siempre suele ser así, ¿vale? La primera es resumen F. <ríe> Pero bueno. Esa dice ya bueno, vale, pues. Eh, ¿qué os iba a decir? Entonces en el puesto de Sandy quiere entrar. así ah, Eric creo que había mandado. Está. está. eso ponemos. ¿Os parece con construcción? A ver. Vale, va, Vamos a poner con construcción. O va, o cero construcción más. A, a ver si nos aclaramos, cero construcción o lo destrucción Hacemos una cero construcción y luego si queréis construcción. <risa> Tittle, little, little, little, little, little, Vale, ya estoy. Eh, a ver, dice Gonzalo. El Zone Wars, ¿a qué te refieres? ¿E ¿Uno versus uno o cómo está eso? De dispararnos entre nosotros, después Zone Wars. me eh, Dice, por mí, bien. Pero, bueno, son molaría si fuéramos más, ¿no? ¿O qué? Bueno, a ver, si entra Miriam y Santi, bueno sí. Podemos poner el en La siguiente, ¿vale? 1 versus 1 1 versus, vale pues sí estaremos ahí un rato a ver también es verdad que bueno esos modos se hacen un poquito repetitivos pero ah eri, eres tú vale vale entonces el que se tiene que unir es Santi y porque Gonzalo está en la partida ¿no? que Santi de ha dicho que que ahora iba, o sea, que ha salido un momento y ahora viene. Y luego también si puedo mandar alguna solicitud más, por si alguien se quiere unir también. Es que los creativos están bien si somos bastantes, pero en verdad si somos 4 o 5... O sea, para cuatro está bien que hagamos escuadrón. Al menos yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros. A ver si he esto... Vale. Creo que hemos caído en una buena zona, ¿eh? A ver, esto... ¿Esto lo habéis abierto vosotros? Hay un cofre aquí abierto no sé quién habrá sido pero Aquí hay el escudo. Eh, Venid si queréis a... Bueno, esperad. Voy a ir donde estáis todos. A ver. Y ahí, y ahí pongo el escudo. Ah, mira, si hay de estos. A ver. Por cierto, el... El Zone Wars que dices dan experiencia o que... ¿Conocéis algún modo creativo que de experiencia aparte del que mostró ahí? O sea, así aprovechando también a la vez que hacemos creativo. A eh, ver, ¿dónde está esto? Aquí había un mejorar armas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? Eh, ¿Han quitado lo de mejorar armas? Es muy divertido, dice eh, Ah, vale, está aquí Vale Muy bien, subida de nivel Ganado 6.000 Eh, ya tengo todo legendario, dice mira. Ah, perfecto Eh, Eric Vale, yo propongo, a ver mmm, Veo, a ver, a Kaiser Lo veo por ahí eh, luego mmm, Gonzalo por esta parte bueno, Gonzalo está algo más cerca pero... Eh, ¿dónde, ¿dónde está Eric, tío? o sea, eh, vamos a intentar agruparnos es que si no, nos van a hacer exactamente lo mismo que en la anterior partida creo que uno de los eh, errores que hemos tenido era ese, o sea, que estábamos muy desperdigados, entonces claro, en cuanto caiga uno mmm, luego lo vamos a tener más complicado Gonzalo dice, ahora si quieres, hazme líder, pongo el Zone Wars y te vuelvo. Ah, vale, perfecto. Sin problemas. O sea, iba a compartirlo con Kaiser y Eric pero he visto que ya tenían escudo entonces digo pues eh, tú y yo éramos los que nos quedaban por poner escudo pero nos vamos a quedar en esta zona o como está esto ¿Nos quedamos por aquí ah vale quiere ir vale Vale, subida de nivel. Me parece que los fines de semana creo que dan un poquito más de experiencia. Por lo que he caído antes de decir, oye, es que han dado mil por abrir un co... Pero es que creo que lo hacen... Los fines de semana creo que dan más. vale. Ojo, muy buena arma. Esto también. Escudo. ver esto por esto. Ah, una escopeta. Gracias, tío. ¿Quién es el contrato de limna Ah, vale. Eh, un... Vale, Keys se ha pillado ese contrato, ¿vale? ¿Y dónde está ese? Ah, se encuentra en esa zona de vale. igual. A ver, vamos a ir por esta zona. Ah, pero al que hemos disparado no era el del contrato, ¿no? No, no. Ah, bueno, uh, perfecto, muy bien. Contrato completado, cerrado barritas. Eh, ¿Eh? A ver, ¿esto dónde se está cerrando? Vale. Vale. vale, alguien ha marcado el sitio este, ¿no? Pero en principio, vale, deberíamos ir por aquí, o sea. Lo suyo es que vayamos ahí. Al amarillo, ¿vale? Donde está el amarillo. Bueno, queda un minuto, en verdad. A ver. Creo que irnos por. Que ha pasado ahí tío, he intentado nadar ahí y había y había arena estaba era poco profundo vale. vale yo tengo vale una llave y Eric otra vamos a abrir eh, la caja fuerte esta vale hay tiempo y de hecho estamos bien situados vamos a ir aquí vale vale una llave ya está usada queda la otra eh, Eric queda ah vale está, vale está bien no, que le des con el pico no va a ir más rápido, pero bueno. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Vale, vale, vale. Me quedo vigilando, ¿vale? Por si acaso yo... vienen por aquí. castillo, vale. Pero... Tenéis balas de eh sí. Eh, ¿dó ¿dónde el Gonzalo? Ahí, ahí lo tienes. donde no, no, te marco el enemigo, eh. Juan, saludos, bienvenidos, tío. Vamos a poner un modo creativo. Si te quieres unir en la siguiente ronda, vamos a estar los que estamos, eh, más aparte... Eh... ¿Quién, quién más ha ido Vale, está chulo Gracias, tío De verdad Son minijuegos Bueno, son... no sé si minijuegos llamarlo Pero son, bueno, más que minijuegos Son juegos completos Pero son juegos que son de la página de Cartoon Network, ¿vale? O sea, los podéis jugar ahí Hay un montón, tío Yo los recomiendo O sea, hay, hay cantidad de Gambol, de... de Somos Osos De qué más eh, dibujos de Cartoon Network había Estoy bien, universe A ver... Eh, Bueno, eh, bueno, bueno... A mí se me ha pillado un poco... Vale... El por dos... <ríe> a ver... He preparado uno para las ocho... No sé qué hora es ahora... Creo que serán las 6 o así, a ver. 6 eh, y cuarto de la tarde. Eh, he programado uno a las 8 de la tarde, ¿vale? Que se estrenará a las 8. Y, y es de es un RPG, pero no me acuerdo ahora el nombre, tío. Es un... Como estos RPGs de antes de la... O sea, vale, me están atacando por ahí, tío. A ver... Vale, vale, está ahí en la montaña esa Mira, ahí donde os, os señalizo Lo que pasa es que no tengo nada tío No sé si le puedo dar Vale, lo, lo he visto un poco A ver Voy a ir así Pues eso, no sé si habéis jugado Ey, wey, Eh, la cámara Eh No sé si habéis jugado al, al Final Fantasy VI. Eh, ¿Os suena el Final Fantasy VI? Pues el RPG que, que voy has podido esta tarde es muy parecido. O sea, está de estilo de gráfico. Es muy animal que los ¿eh? Y ese está en el canal principal, ¿vale? O sea, está Ah, sí. Pillo su corona. Poco. Bien. Hay más coronas, ¿eh? Si queréis pillarlas. Eh... Vale. A ver. No sé qué le han dado a mi personaje, pero... Ahora va, vamos. Como una moto, ¿eh? O sea, está... Ah, vale, creo que es Kaiser, ¿no? El que me lo ha dado. O quién me ha dado esto, tío. A ver. Un.. Es una plataforma ¿no? abiertos jugadores. Eres nivel 200 ya, enhorabuena, tío. Entonces ya tendrás las que me ha plomado, ¿verdad? O sea, tienes que tenerla ya. Eh... A ver, Perfecto, para los que entráis nuevos, eh, voy a hacer modo creativo, ¿vale? O sea, estáis invitados, eh, ahí, bueno, a ver, estamos los de ahora, eh, gracias, tío, estamos eh, los de ahora y, y Juan, que su que también se va a unir, y Santi, ¿verdad? Que también estará por aquí. Vale, están ahí, vale, los estoy viendo. Queda solo uno, ¿vale? O sea, uno del otro equipo Y ganamos esta partida, ¿vale? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estará, tío? ¡Míralo! ¡Lo veo! ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto, tío! <ríe> ¡Tremenda! Eh... <ríe> ahí lo tenemos, ¿eh? ¿eh? No, no puedo chocar ¿O oh, sí? Vale, podemos chocar Vale, ahí está, perfecto eh, vale, pues ahora ponemos. El... Muy buena partida, ¿eh? ¿eh? Ahora ponemos. El modo ese de. ¿Cómo se llamaba, tío? No, no me acuerdo ahora ese modo. Vale. El zone wash, ¿no? Creo que habías dicho. A ver que baje esto aquí. era la sensación de que iba a llover. Y, y lo voy a tener bien porque. Voy a poder hacer bien el directo, la verdad. Eh, Santi dice si estoy solo es que eh, estoy consiguiendo XP. Ah vale, eh, voy a hacer líder a, a Gonzalo, vale, para que ponga el modo S, hacer líder de grupo. Y Eric dice hay varios son wars. Claro, pero eh, este Gonzalo tiene uno que supongo que sabe el, qué, qué modo es, este de aquí, vale. Eh, Vale, ¿quién, ¿quiénes se van a estar uniendo a la partida? Eh, a ver, eh, Juan eh, se iba a unir, ¿verdad? A ver, le voy a mandar invitación. Santi, ¿no te quieres eh, unir? Vale, tengo dos... Eh, a ver, tengo dos Juan, por cierto. Eh, a ver... Mira, un motorista gamer también. Este chaval tenía un canal en YouTube. Eh... A ver. A Juanjo también le vamos a mandar invitación. Invitar. Y a Sandy también, si quieres. Eh... Quiere unirse a tu equipo, vale, perfecto. Eh, vale, Juan no me aparece. Me había parecido ver a un Juan, pero ahora no está. ¿Sigues ahí, Juan, tío? Quedan dos plazas más, ¿vale? O sea, dos plazas disponibles. ¿Qué haría? ¿Me pillo esta skin o me espero... O me espero a pillar... Es que, a ver... Uf. Hombre, es que la, la que llevo ahora me mola más que esta. Que esta skin. Pero bueno. Sí, creo que voy a mantenerla un poco. Eh, vale, se ha cambiado. Hazme líder que se puso... Sí, no, pero ya sé qué modo querías poner. Lo tenía Gonzalo, este modo. Lo tengo en favoritos. <risa> eh, está aquí. Eh, bueno, era ese. A ver, un momento, que me asegure. Eh, a ver. Sí, ¿verdad? Es, es este modo el que has puesto tú, ¿verdad? ¿Este o este? Duos Duo zone Wars. Bueno, si quieres... O oh, va, ponemos Duos zone Wars, ¿vale? O sea, ¿somos pares? Dos, Sí, somos pares, perfecto. Eh, Te faltan tres niveles para la skin. Ah, pues apurando al... <ríe> que estás en el modo ese... Quedan 200.000 de experiencia subiendo a saco. <risa> eh... Ah, vale, es verdad, sí, lo pongo en privado. Hace equipos, dice Gonzalo. No, se hacen solos los equipos. Eh, esto te lo, te lo nos mezcla solos. El que ibas a poner tú era como este modo, ¿vale? Pero eh, íbamos a ir uno contra todos. O sea, sería como un Royal Rumble, ¿no? Ah, vale, creo que el que queda por dar... Ah, pensaba que era Santi. Eh, motorista, saludos, tío. Motorista tiene un canal en YouTube, por cierto. Eh, hola, me acabo de enterar de que estabas en directo y y me invitaste. Ah, <ríe> sí, es que te vi ahí y digo, voy a mandarle solicitud. Eh, Gonzalo dice: No, eh, ¿se eligen, los, ¿Ah, se, ¿se eligen? Ah, pues pues no, lo sabía, no lo sabía, tío. Bueno, que vaya cada uno con quien quiera, tío. Tampoco. De hecho, <ríe> yo no haría ni grupos, tío. Tal cual, o sea, como, como se den, se dieron y ya está. Ahora me quedo solo por hablar. Que va, no, no me voy a quedar solo porque siempre vamos una pareja, somos pares. <risa> Pero bueno eh, Vale, ¿qué ha pasado? Eh, ¿What? O sea, ¿dónde estoy yo? No, no, a, a mí no... ¿What? A mí no, no me aparece como que estoy ¿Qué es esto? No me ha metido, dice Eric A la mali... A mí tampoco me ha metido No sé qué No sé qué ha pasado Vale, puede ser ¿Por se ha metido motorista Gamer y somos impares? Han iniciado Vale, vamos a... Espérate, va, vamos a salir a la lobby. Volvemos a la lobby. Creo que ha sido eso, ¿eh? O oh, no, mentira, no. A motorista Gamer le he mandado la invitación. Y es cuando he dicho yo, somos pares, ¿verdad? Creo que sí. A ver, na, a, ahora lo vemos, ¿vale? Lo que ha pasado, porque ahora mismo... Eh, a ver... Sí, somos pares aún estando un motorista game vale pues mira lo pongo pero le doy yo primero vale eh, a ver eh, sí pero salir todos a la lobby y ahora y ahora lo hacemos bien vale eh, vale ahí está vale le doy yo primero y ahora ir dándole es que a veces creo que el que selecciona tiene que darle primero. somos 66 seis, seis, por eso somos pares dos y dos, o sea, salimos cada uno bueno incluso si se unieran, aún se podían unir dos más, si alguien quiere quiera unirse. motorista Estoy... dice, estáis todos en la lobby, ¿no? Vale, de hecho ahora sí que os va a meter. ¿Eh? Dos niveles para la esquina. <ríe> Qué nervios, eh, ahora, ahora Ahora con me comprendéis cuando. cuando tenía me quedaban creo dos niveles así para completar el pase de batalla. Y, y tenía unos nervios en el cuerpo y unas ganas de conseguir la skin de Spider-Wen. Eh, esperamos a que estemos todos... Sí, sí, yo también. Bueno, no sé, o hacerlo como queráis, no sé. Es que no sé si... Sí, estamos todos. Ir entrando. Eh, me quedan semanas para rato te quedan 21 niveles yo para la skin de de un cromado me quedan eh, cuántos niveles me quedan 20 ¿vale? y en 20 niveles pues eh, los tenemos vale ya han elegido equipos bueno va voy en el 1 va eh, a ver me pillo esto esto es aquí Espera, ¿hay armas para todos? ¿O, o estas son...? Sí, ¿no? Vale. Eh, Juan dice, ¿puedo unirme? Uf, esperen, tío. O sea, no estabas, no estabas... hace un momento aquí, Juan, tío. He estado preguntando. Juan, Juan, Juan. Y no estaba Juan, tío. Eh, pero, bueno, a la siguiente... ¿Hay ahí pareja para Juan? O sea, necesitamos, Juan, que tengas una pareja, tío. Porque esto es en dúo. No, no queremos impares. Eh, vale. Vamos allá. Se me apagó el móvil. <ríe> F, tío, vaya. Bueno, no pasa nada. Quédate por aquí, Juan. Creo que compramos alguna para <ríe> Uy, ese es Kinderaldo tío. ¿Quién, ¿Quién sería eso? Eh, ah, creo que ha sido un motorista gamer, <ríe> tío. F La, la, la, la, la, la, la, la. ese también es construcción Es este vivo esto eh que era cero construcción eso puede ser? buena ahí estamos perfecto tío motorista dice tío, tío. perfecto ahí está muy buena tío eh, primera victoria tío dos uno venga vamos bueno, hacemos ahora random, o sea. O, o la pareja de antes. Vale, <ríe> sí, Eric. Eric ya se ha pillado a Kaiser de pareja, vale. Eh, mira, entro aquí, ¿vale? O sea, en esta. ir haciéndolo random, o sea, da igual, realmente la pareja da igual. Esto no es un baile. A ver, esto por aquí. <tose> No. Bueno, bueno, bueno, bueno. Me he quitado, me he quitado eh, más de, de. vida, tío, con esa torpeza. ¿No hay botiquines por aquí? Uf, no tiene pinta. Todos quedan en partida. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Eric. <ríe> Hasta luego, Eric, tío. A ver, esto por aquí... No me queda... Eh, ¿Alguien tenía botín? No. A ver. Vale, me están disparando por aquí. No, me va a pillar la tormenta, tío. Acepto a Juan, pero... Alguien más se va a unir. Es que, tío, eh, lo que va a pasar ahora es que vamos a ser impares. Y seguramente haya una persona que se quede sola. ¿Alguien en el directo se quiere unir? Bueno, a ver, voy a intentar invitar a alguien por aquí. Eh, a ver. Moisés, tal vez... Roberto dice: ¿Cómo me uní? Ah, vale, ¿cómo me uno? Dice Roberto: eh, Manda ¿Has venido otras veces, Roberto? Puede ser. ¿Cómo está? Aquí? Tío, eh, vale, me he quedado solo yo, ¿no? O, ah, no, yo con motorista gamer, vale. Eh. Roberto dice yo... ya, A ver, le voy a explicar a Roberto... A ver, ¿dónde está Roberto? Eh, te tengo agregado de amigo. Dice, no es la primera. Pues mira, mándame solicitud de amistad aquí, ¿vale? Ahí está mi ID. Y me manda solicitud y te acepto, ¿vale? ¿Cómo te agrego? Así, como lo estás viendo, ¿vale? Eh, Se ve bien, ¿no? O sea, es como el, el nombre del canal, pero le quitas la Y y la T, ¿vale? Eh, a ver, esto... ¡Oh, que no me había fijado! Aquí te daban mil por abrir un coche. Vale Roberto, vale, está acepto. Ahí está. Vale, eh, Roberto Pro. Vale, y ahora te voy a mandar una invitación, ¿vale? No, no me envíes nada, Roberto. Te invito yo, ¿vale? Ah, bueno, espérate. No, no, tienes que aceptar primero. O, ¿cómo estás? O, o bueno, manda invitación para unirte al grupo, va. Eh... Ah, vale, esto es Roberto, ¿verdad? Puede ser. En no media que quedaba yo solo. <ríe> sí, era el único, era el... Eh, vale, ahora sí que en principio somos pares, ¿verdad? Se ha unido al grupo y estarás en la partida, ¿no? Vale, perfecto, pues... Eh... Vale, a ver, me quedo yo aquí. Vale. ¿Qué? Ah, vale. Eh, vale, Santi y yo vamos juntos. Perfecto. A ver, esto por aquí. Una, una cosa, los, los cofres que abrimos, o sea, al ser en dúos, es, eh, ¿cuentan, cuentan para todos. ¿O cómo se O sea, si Sandy abre un cofre, a mí también es como si lo abriera yo. Ah, pero se nerfean un poco, ¿no? O sea, ¿cuánto dan por poco? Sí, claro, es un. es un. bueno, es en equipos, pero es como todos contra todos, ¿vale? O sea, pero pero en equipo. Por ejemplo, en, en este que eh, González va con Kaiser, ¿vale? Esta partida. ¡Uy! Ah, claro. Usted, se ha puesto. Dudo que hay ser cuántas lleva ya de victoria <risa> Y gana, tío Ah, no, derrota What? ¿Qué? ¿Quién ha ganado esta partida? Vale, vamos Ah, tío, en serio, de verdad ¡Qué rápidos que soy! Eh, ¿De dónde voy, tío? ¿Qui ¿Quién va conmigo? Vale. Eh, vale. Eh, Motogamer va conmigo. Vale. Es que yo creo que esto es mejor, tío. Porque si tuviéramos que estar ahí eligiendo y decir... Pues ahora voy con este, voy con el otro, es que así se adelanta más, más rápido. Eh, no, no, no, no cierres, tío, a mí me interesa salir, a mí me interesa pillar cofres, tío. Ahí. Eso es lo bueno de este modo, tío, los cofres, esa es la realidad. Eh, a ver, <risa> claro, parece derrota, claro, pero porque es mi partida, pensaba que iba a salir eso. <risa> Vale, yo voy a hacer el 5, que alguien quiere dar? Alguien la choca. <ríe> a ver, esto por aquí. Vale, buena. ellos <risa> no. <risa> no me lo puedes creer tío qué barbaridad acabo de hacer tío disparo y disparo y cuando te, le tengo ahí delante tío tenía que recargar eh, ¿Alguien ha abandonado la partida? Eh, ¿Quién era, tío? Ahora seremos impares. ¿Alguien ha tenido que salir? Bueno, creo que, creo que se verá aquí. Bueno, aquí un aquí. Vale, creo que Juan ha salido. Juan ha salido de la partida. <risa> pero tío motorista está también de superpartida partida conmigo pero esto qué es tío o sea va vamos a va vamos a cambiar vamos a cambiar parejas tío eh, a ver <risa> Vamos a, a que nos dé un poquito el aire, tío. Eh, eso era una, una mina, tío. Eh, estoy, stop, estoy pillando cofres, tío. A <risa> la gente como es. Dejar primero pillar los cofres y luego disparar. <risa> ¿Quién es el que va a cuatro Ah, es... ¿Gonzalo? No, ah, pensaba que se había metido conmigo eh, este, el chaval... Eh, motorista gamer, pensaba que estaba conmigo y era un ateorito. Tío, eh, <ríe> se está enfocando el culo todo el rato, tío. O sea, la... <ríe> la pantalla. <ríe> está haciendo un calvo, tío. Eh... Vale, a ver. Tío, re, re, a, a ayudarle en su, en su agonía, tío. O sea, ¿de verdad que nadie te dispare, tío? Ojo. <ríe> Acabó la partida de rodillas, no, tío. A ver. Venga, vamos. Let's go. Vale, me puse el 4. Gonzalo dice cómo no soy. <risa> ya ves, eh. Vale, eh... ahora. <risa> ahora me tocó solo. Lo tengo merecido, eh, por decirle eso a, a motorista, tío. Bien merecido lo tengo. Eh, vale, a ver. <risa> learning <laughs> no, no, Eh, lo, lo que me gusta es el nivel que hay que hay ¿tú? o sea, pero estoy tomando como si esto fuera un, una copa o algo así, tío Como el día que hicimos el, el torneo de dúos Ahí sí que bueno madre, mira, ahí sí que nos pillaban el nada de niveles tío Y muchos llevaban la misma esquina, Ojo, O sea, iban como Mira, mira mira mira mira, mira Me dices bueno bueno bueno bueno bueno uh. ¿quién era el de la skin de la skin de creo que era vale me queda la para... Para skin de de Dice, yo soy la taxista. La taxista es... Eh... ¿Mateorito o, o quién era? Ojo, Eric, buen disparo. Eh... Creo que es Ma Mateorito, ¿no? la skin de... Vale, entonces ya creo que sé cuál es. ¿Qué se dice? La skin de venado. Vale. Eh, vale, entonces vas conmigo, de hecho. Sí. Nos ha tocado juntos. Eh, a ver. Vale, esto ya se está cerrando. Vale, te acaban de dar, ¿no, Kaisers? A ver si puedo subir. ¿En qué parte estás, tío? Eh, el motorista ha abandonado el grupo y eso. Oh, no, <risa> Perdone. Eh, co Como que... Te has tenido que ir, tío. Eh, por cierto, ¿cuántos somos ahora? Eh, lo digo porque si somos cuatro... Podríamos hacer un modo Battle Royale. Vale, somos... Tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bueno, somos unos cuantos, ¿no? A ver. A ver, dos... Bueno, a ver, espérate, espérate, a ver, dos... ¿no? Sí, ¿no? No, somos demasiados para un Battle Royale. que es muy bueno. Y y el chaval este también. A ver. Bueno, todos somos en general buenos. A ver, vamos por aquí. Este es eh, Roberto, ¿verdad? El conmigo. Ah, esta era la skin que decías de taxista. Vale, ahora la he visto, tío. Eh, vale, pues vamos allá. No. Ah, tío, el frío que mal me sale cuando salto, tío. Y e intento construirlo para abajo eh, bueno, no es una novedad que a mí la construcción no se me da bien ¿eh? pero bueno, no es muy fuerte la construcción, pero al menos estoy poniéndole ganas e interés eh, vale, a ver ¿alguien me puede dar el toque de gracia? Tío, no quiero perder la, la partida sí, tío alguien, ¿Alguien? estoy por aquí, mira Vaya está ah, bueno, ojo, vale, gracias Son mucho mejor No, creo que no me da para dar tiempo eh, no ¿Dónde me lleva? No, pero cuidado pues. No no es necesario tío Aliviame sufrimiento tío. Eh, Vale, esto por aquí Perfecto, ahí lo tenemos, muy buena. ¿Quién iba a decir este cambio, este giro de los acontecimientos, eh? O sea, de repente estabas ahí agonizando, tío, y luego... Buena, dice Roberto. ¿eh? A los ¿dónde bueno está Roberto? Vale, ahí estamos. No, no, no, no, no, Vale, creo que sí, no. O sea, los cofres también que abren el compañero, al ser dúos, creo que cuentan como dos. O sea... ¡Eh! Vale, estoy disparando por aquí. Vale, están ahí arriba disparando. Qué moco, tío. ¡Ojo! Bueno, <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Esto es tremendo, eh. Esto es tremendo, tío. Espérate, espérate, tengo que salir de aquí. A ver. Está el agujero de zona. Eh... Vale, a ver, pillo esto. Tío, perfecto. <ríe> Dos seguidas, tío. Estamos que vamos, estamos rotísimos, eh. Rotísimos, tío. Eh, más o menos cuántos. A ver qué cuente cuántos estamos en partida. somos... 5, 6 todavía, ¿verdad? <tose> Vale, estáis construyendo, pero a lo alto, ¿eh? Bueno, no sé cómo acabará eso, no sé, sea, algún... seguidas ¿eh? esto esto me está pareciendo muy fuerte ¿eh? o sea <risa> esto me está pareciendo muy fuerte ¿eh? solo dice santi para la skin venga tío tú puedes eh, a base de a base de cofres tío o sea eso te lo recomiendo O sea, cuando disparo de esa forma... Lo no siento, Robert, sí. Eh... A ver, queda... Un momento, espera, es que no, no es... <ríe> es Marteorito el que se ha metido en... Ah, no, no, mentira. Es la partida que estamos viendo ahora. La... Traca me había parecido tormenta, tío. O <risas> sea, digo, la eh, tronando, pero era Traca. A ver, vamos aquí. Oh, este, este. Cuidado, Pero uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. eso era más Han disparado, tío. No. <risa> de escudo, tío, está destruido ahí. <risa> Ah, vale, eh, ahí todo. Bueno, pero... Es ventaja para, para vosotros, Si estoy viendo en directo. ¿Pero dónde está mi compañero? Eh... A Eric se le ha cerrado el... ¿What? Pero se abre ahí. Bueno, bueno... ¡No! Rompe pero... la pared, tío? No, esa pared... Ah, vale, vale. Cuidado. Ahí está. Bueno. Eh, ah. ahora, es, eh, ahora es Kaiser eh, el que lleva el que lleva las rondas ganando, eh. creo, creo que lleva tres seguidas también. No me dejó construir, dice Eric. Eh, que se, se bugueó tal vez. ¿O ¿Cómo está eso? Vale, pillo estas armas. ¿Qué? Oh, tío, mi antiguo compañero. Lo siento, tío. Este es así, tío. A veces uno está más... ¡Eh! Que esto, hey, es que esto es toxicidad, tío, es que... No, no, me gusta que seamos todos del mismo equipo, tío, porque esto genera toxicidad. Parecerá que no, pero sí. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué me dices? El disparo de Gloria, tío. Vamos, a, vamos allá, tío. El último disparo a Eric, tío. Lo he lanzado. Eh, vale, creo que he subido de nivel, ¿verdad? A ver. Me parece que sí. Si no se ha quedado pillado. Se os ha quedado colgado a vosotros también. ¿Qué ha pasado aquí, tío? No veo nada, tío. O sea, se me ha quedado la pantalla a todos. Pues eh, salimos a la lobby, ¿os parece? Vale, sal salimos. Esto, ¿qué os iba a decir? ¿Queréis eh, probar otro modo creativo? Es que, bueno, ya llevábamos más de media hora, creo, en, en ese modo. Eh, bueno, ¿cuántos somos en la lobby? Ah, vale, somos... Tres... Somos seis, vale. Entonces es demasiado grande para hacer escuadrón. Eh, mira, este modo también está guapo. O sea... No, creo que es el... Espera, eh, ¿también os, os va mal Fortnite? O sea... A ver... Ah, vale, ahora. Este modo está chulo también. Es un mapa de como si fuera el GTA San Andreas, ¿vale? Eso sí, aquí creo que en esta partida sí que vamos cada uno por... Oye, buena skin, Materito, tío. Aquí sí que vamos cada uno individual, ¿vale? Y este mapa es el que decía que es como si fuera una recreación, ¿vale? De, eh, de lo que era el GTA San Andreas, ¿vale? darle o sea que bueno uno más por darle eso sí recuerdo que en este modo por eliminación creo que daban si no recuerdo mal, 1200, ¿eh? Cada kill. ¿De qué trata esto? Esto es como. Por así decirlo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un todos contra todos, ¿vale? Pero eh, hay bazocas, hay. esto, ¿Cómo se llama? Eh, propulsores para poder volar. Eh, bastantes armas. Mira, las armas están aquí, ¿vale? En esta parte. Pero bueno, el bazooka en principio, a ver, está guapo, pero tampoco lo recomiendo como, no sé, como arma y tal. Pero están todas estas aquí, ¿vale? Y luego los propulsores para poder volar y demás están en la, si no recuerdo mal, en la parte de, de la del mapa, ¿vale? Bueno, seguidme si queréis. ¿Veis? Aquí están. Esto es lo que no me mola, tío. Esto era lo que dije el otro día, que yo esto lo quitaba. O sea, es que estos monigotes hay puestos. Como que le quitan la esencia, tío. O sea, pero el mapa es que... Ya te digo, o sea, es una muy buena recreación. Los que hayan hecho este, este mapa, la verdad es que se lo ha Vale, me voy a pillar... Vale, va a tocar tengo. Esto. hoy ¿esto cuánto quitará el arco? A ver. No sé, voy a probarlo a ver. Ah, eso, y por la aparición, pues dan, eh, ¿cuánto dan por eliminación? Es que todavía no he hecho ninguna eliminación. ¿Alguien puede escribirlo ahí? Ah, vale, a ver, ahora os lo digo. Dan 1.300, ojo. También, también dan, ¿eh? por eliminación. O sea, que Santi, te vas a hacer con el... Mira, yo ya he subido un nivel. Te vas a hacer con la subida de nivel rápido, tío. A ver. Uy. abandonado el grupo, ¿y eso, tío? Es eh, que os iba a decir, si, si hay otro abandono, mmm, ahí sí que seríamos cuatro y si queréis cambiamos a a escuadrón, ¿vale? Esto es maravilloso, o sea, y... Este diría por mí, tío, y luego, ¿sabes? ¿me puedo unir? Estaba en el mapa de. Claro, manda invitación y te unes. Ya te digo, este modo mola por eso, mira, 1600 de eh, tío. O ¿Os imagináis esto en el mapa de Battle Royale, tío? O sea, esta zona. Estaría guapísimo, ¿eh? Una zona como. Los Santos. He metido a el Robert, eh, Robert Sánchez, eres tú, ¿verdad? Erika ha abandonado el grupo. Eso sí, lo que no hay es construcción aquí, ¿vale? O sea, eso, eso sí que lo han quitado. Bueno, pues, no la dejé, Nunca lo uso. Hacemos los dos, ¿eh? ¡No, tío! Iba, iba a lanzar un bazooka. Santi, ahí. Vale, ahí está, invitado eh, Dice, sí, ¿me puedo unir esta base? Claro que sí, te puedes unir. Eh, vale. No Por qué poco, tío Vale, vamos a no, tío, no, no, no, En serio, porque poco, porque poco Vale, y por cierto, otro detalle Es que cada vez que os generáis, vale Os dan 300, mil o sea, es que este modo ya lo digo O sea, te se hace fácil un, un nivel al menos, eh de la tele hola pelos bienvenido tío te apetece unirte a este modo estamos en un modo creativo que es este y dan, dan bastante experiencia por si queréis eh, subir de nivel Si acaso mañana o pasado no puedo, estoy en casa de mi tía. Ah, vaya, tío. No tienes eh, no tienes videoconsola portátil. Como, no sé, la, la Switch o... Es que, eh, bueno, las portátiles molan por eso, porque... Te vayas donde te vayas. Eh, a ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, esto es lo del... Lo dice, lo intentaré. Eh, ah, pero sí que tienes eh, la, la switch. O sea, por. <risa> bueno, ha habido ahí <risa> Ha habido ahí un tablet, eh, ¿sí? Kaiser. A ver. <risa> sí, sí, sí, Eh, vale. Ah. Mm -hmm. Tiempo, tío Iba a tirar de bazooka Pero he dicho No No da tiempo ¿Quiénes estamos en...? Lo ha esquivado, ha saltado antes de tiempo. ¿Es que estoy viendo todo el rato los mismos? A ver, Kaiser está por ahí, me alejo un poco de Kaiser. Eh, a ver quién es más por aquí. <ríe> Vaya vale, tela. Eh... Vale, ha caído esto por aquí Eh, pero espera, ¿cuántos somos en, en partida ahora? ¿Somos cuatro? ¿Puede ser? O sea, me, me aparece Juan, Kaiser y Mateorito mm, ¿Cómo está esto, tío? por cierto está chula la skin de Street Fighter, eh Mola, tío eh, A ver, voy a pillar esto Bueno. Voy a intentar pillar un, una escopeta a ver dónde hay una escopeta por aquí vale esto tal? ¿Dónde está la escopeta? escopeta vale O sea, ¿ha pasado alguna vez que dos... Oye, Juan, que yo estaba pendiente con la cometa yo con el... Con el esto. Con el bazooka Bueno, vamos allá. ¿Por qué razón, tío? Cuando disparo la escopeta tarda siglos en disparar, tío. ¿Siglos no? Bueno, sí, siglos, tío. Nada, tío. Ah, la escopeta es malísima, tío. O sea, bueno, tengo que estar muy de cerca. ¿Qué, qué escopeta es la que tiene que tío? ¿Escopeta de asalto? No veré. ¿será esta? ¿Escopeta tal? ¿Escopeta de acción para mí? No, esta era la que tenía yo, ¿no? de verdad, que poco, es que me habéis venido los dos a la vez, tío, en serio o sea, si, si uno va por uno es que <ríe> en serio, tío o sea, iba yo a por este y de repente aparecen dos muy bonito, muy bonito a ver, esto por aquí bueno, es, es un Royal Rumble, en verdad es un todos contra todos, ¿no? pero claro aquí. <ríe> ahí está, y viene uno por ahí eh, ¿Qué os iba a decir? Eh, vale, somos... ¿Cuántos somos en la lobby? ¿Podemos hacer un... un Battle Royale? ¿Os parece? Creo que ahora sí que somos... Porque a ver, Juan ha salido de la partida. ¿Eh? Ya tengo la A Ah, perfecto, Santi, tío. Equipatela, tío. Eh... ¿Qué os iba a decir? Salimos. A ver, cu ¿cuánto somos en la lobby? Vamos a salir a la sala. Eh, vale, son.. Pues impares. Faltaría uno, a ver, Kaiser. Eh... Vale, a ver Vale, creo que lo voy a hacer de la siguiente forma Vale, abandonar el grupo Y ahora, eh, ¿quién, ¿quién está ahora en el directo? Hay dos que están en directo ¿Quiénes sois? es eh, Rápido, escribid rápido ¿Quién, ¿Quiénes sois los dos que estáis viendo esto? Es que me aparecen ahí dos Pero no aparecen los nombres Es que me molaría que pusieran los nombres, tío De las views. Vale, Santi, perfecto Santi es uno Y Kaiser otro Vale, Santi y Kaiser Entonces el tercero será meteorito mate, ¿vale? Eh, vale, Santi Invitar Y Kaiser invitar. Vale, y ahora ya está cerrado, ¿vale? Ya, ahora vamos a ir rotando Bueno, rotando eh, Cuando haya sitio y tal Se van uniendo y tal eh, Vale Battle Royale Aquí está, vale. Ahí está Santi con su nueva skin. ¡Es <ríe> skin de un cromado es que a ver también es verdad que esta skin la podían haber hecho eh, para haberse la equipado en Halloween, ¿no? o sea, no sé la, la han sacado creo que después de Halloween pero bueno, también es verdad que para el Halloween siguiente o sea, para el del año que viene <risa> mm, vale, ¿por dónde caemos? Pisos picados o carretes calurosos mismos, ¿no? <risa> o sea, no nada, tengo que volver a hacer el. el es <risa> que <risa> La sacaron un día después. ¿Cómo, tío? No, no, no entiendo. O sea, un día después. No, no entiendo el comentario, Robert. Ah, no, espérate, que no es el mismo. Vale, o sea, Gonzalo ha dicho la tengo que volver y Robert entonces dice, la sacaron un día después. Claro, la skin de... Es que claro, estamos hablando de cosas muy diferentes, tío. La skin de romado ¿cierto? Un día después de Halloween. Sí, sí, sí fue Por eso te digo que... no sé, principio. Pero bueno, oye, no sé, es una skin que... No sé, vale la pena tener ahí esa skin. Total, hay tiempo. O sea, hasta el 3 de diciembre, ¿vale? Que es eh, la nueva temporada. Yo creo que, al menos en mi caso, eh, 20 niveles... ¿Cómo voy con los niveles? Yo creo que se pueden hacer, o sea, se puede conseguir. revelaron los bosses tal cual eh literal tío yo había habido un, un acto de rebeldía eh se han pillado a todos vamos indefensos ¿eh? completamente vamos a por ellos ¿dónde están? míralos ahí hay uno ¿no? o, o ese no es sí, míralos están ahí bueno Eh, alguien tiene escudo por ahí. Bueno, digo escudo, eh, De esto verde, o sea, de salud. Eh, tiene salud tío. No, no, no, no, no, escudo no, escudo no. Lo verde, lo el. El esto de.. Eso, un botiquín. Vale, me han, me han apuntado. Vale, un boutiquín por ahí. Gracias, eh. Bueno, aunque okay, hay un. casi me va a pillar este de spray. <ríe> me la ha quitado Santi ese ahí bueno, vale dame un poco es no, no bueno mira, me lo uso un poco y te lo devuelvo vale toma, para ti ahí está quedo el sniper balas de Franco please eh... bueno, yo, yo he pillado este sniper alguien tiene de sobra balas Gonzalo, mira, mira, eh estás, Eh, Gonzalo, eh, toma, tío Vale, por cierto, Kaiser tiene una llave, no sé si la va a usar. A ver, ah, vale, lo veo. Hay dos, dos, dos Spider tío. La misma skin. Llevan la misma skin, tío. Cuidado, eh, Santi. Está por ahí, por esa zona, eh. O sea, está por ahí. No, justo ahí, Santi. O sea, esa es la zona donde me han eliminado, tío. Cuidados, eh. Vale, y... De, y ¿quién, ¿Quién más hay por ahí? Pillad mi tarjeta, si podéis. o sea, Está ahí, justo al lado del coche. Este. Vale, gracias. Bueno, voy a ir eh, a la zona donde me eliminaron, igual ahí siguen mis armas, ¿no? ver, ah, no, voy por aquí. Kaiser, ¿en qué parte está Kaiser? ¿No? Vale, ya, ya lo he visto, están por ahí. Vale, te veo, gracias. Vale, pero ¿qué, el que se ha podido salir, ¿no? De ahí, a ver. Sí. No te preocupes, eh. Pillan. Tienes tiempo para las tarjetas y todo. Para eran buenos ¿eh? <ríe> la verdad estos eran buenos eh, vale volvemos a la sala eh, y bueno yo me voy a cambiar la skin va si eso me voy a pillar mmm, la skin esa de la rubia a ver en total tengo que comprarlas todas o sea vale a ver esta de aquí. Vale, equipar. Eh, Gonzalo dice, bro, si me haces líder, si quieres poner un escondite. Eh, mm, bueno, a, a mí me molaría volver a hacer una partida. Porque realmente se nos ha dado bien y yo, yo creo que podemos ganar, ¿eh? Bueno, si queréis... Bueno, sí, sí, lo dejamos en construcción. Voy a decir si cero construcción, pero esa partida está sí estaba complicada pero se puede ganar yo lo verás como sí si. esta esta la ganamos mm, queda Sandy por darle tío Yo creo que ya finalizaré el directo, ¿eh? O sea, porque... Eh, <risa> ya llevamos eh, el tiempo. Más o menos hago los directos de la, sobre la misma hora y tal. Robert <risa> verde con emoji pensativo. Ay. Uy. Y yo iré a cenar, porque... Van a ser sería la, la hora de cenar. Uy, uy. Pues bueno. Ah, por cierto, eh, importante. En el canal principal eh, he programado un vídeo para el, para las 8. O sea, dentro de. de unos 20 minutos, ¿vale? Eh, es un RPG, ¿vale? Es del estilo. Si habéis jugado Final Fantasy VI, no sé si alguien de aquí lo jugó. Pues, eh, de ese estilo es. Oh, mira que bailecillo tiene el cañón. Eh, Afrodita, saludos. ¿Qué tal? hola Chatín, ¿qué tal? Pues aquí estamos. ¿Qué tal estás tú? Eh, y vamos a hacer la última partida ya del, del directo Estoy quedando más fónico poco a poco podría <ríe> perder el voz Como la sirenita A ver, vale eh, Por cierto, esta skin es nueva, vale o sea, A ver, en principio No está muy currada, la verdad O sea, no se han currado mucho la skin para, sé que el segundo pase son recolores, por así decirlo, pero bueno. Yo creo que podían haberle añadido algún detallito más, pero bueno. Un poquito más cromado, ¿no? Es como, no sé. ¿Han habido buenas partidas? Sí, la verdad es que sí. También hemos estado haciendo partidas privadas. Eh, ¿Qué más? Un montón de cosas. ¡No, Mateorito, tío! ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Se le habrá caído? Somos uno menos ahora mismo. <ríe> uno menos en la partida, ¿no? A ver. Era construcción, ¿verdad? Sí. Me alegro, gracias. Estaba comentando, a pregunta, que en el canal principal he programado un vídeo, es un... no sé si a ti te gustan los RPGs... Es un RPG que... lo que no me acuerdo es el nombre, mira que me cuesta, es que claro, como los no juegos que los juego una vez para hacer el vídeo y ya no los, no los juego más... Pero es como... no sé si lo habrás jugado, el Final Fantasy 6 ¿te suena? Bueno, el 6 el el 5 el 4 bueno los primeros final fantasy vale es de ese estilo es un rpg de, de los de antes o sea, de los de los clásicos por así decirlo como el dragon Quest, los eh, pero bueno eso sí está en inglés vale o sea ese juego me suena pero no, no lo sé los final fantasy no eh, pues no eh, bueno, que he visto así, a ver Bueno, visto así Con este tono atardecer ¿eh? Está... Bueno, dentro de lo que cabe decente Vale, la skin ver con el color este... Sí, yo creo que sí No, no le dispares Voy a domarlo, tío No, no, no no le dispares ¡Oh! Iba a domarlo, Santi, tío Tenías hambre, querías el mulito del... de Pumba. A ver. No quiero ahora la carne, tío. Se llamaba. Bueno, vale, iba a decir un nombre, no. Eh... Se llamaba Pumba, tío. Ya tuve el trauma. Todo el trauma, tío. Eh... A ver, esto por aquí. Un minuto de silencio por Pumba. que está aquí con nosotros. Eh, <ríe> se me da mucho la pinza ya. ¿no? Eh, vale, vamos allá. ¿Estáis con la heraldo? ¿Puede ser? Algún... Vale, la heraldo en el piso de arriba ¿no? Creo que sí. Vale, yo soy. Parece este. Vale, sí, sí, esto es con un la Una pregunta los lobos que nos traen. ¿Esto se puede domar? Sí, la Muchas gracias por haber pasado por aquí lo dicho. Ahora a las 8 en el principal se pro, bueno, está programado, ¿vale? Se publicará por si te quieres pasar. Yo creo que os, en principio os va a gustar. Es un RPG. Está para la Nintendo Switch y para la Play. Y en principio pues bueno, yo creo que es algo entretenido. El, el único, bueno, inconveniente en cierto entre comillas es que está en inglés, pero bueno. Pero en inglés es muy se, se entiende todo, pra, prácticamente. Cuando pues tengas un nivel alto de inglés, en el juego ese se, se entiende todo. Y el sistema de batalla es... Perdonad, eh, oh, se me ha caído. Se ha caído. Eh, el sistema de batalla es eh, tipo Kingdom Hearts, el Chain of Memory, ¿vale? Que era con cartas. Eh, a ver si puedo pasarme... Sí, bueno, no sé qué quedará para las creo 15 minutos. En 15 minutos eh, se publica. Eh, vale. eh, ¿Tenéis texto eh, de salud, botiquín? Sí. Tengo siete coronas. ¿Qué me dice? Hola Pedro, bienvenido, tío. ¿Qué tal estás? Eh, es que esta es la, la última partida, Pedro, tío. Pero creo que te tengo agregado ya, ¿eh? Eh, ¿te, Te ves por aquí. A ver, eh, uno de estos, puede ser. No. Bueno, eh, yo, yo creo que has venido a otro. <ríe> no, tío, no empieces. No empieces, Santi, que nos conocemos, tío. A ver, eh, dice Pedro, no. no. Pues, pues nada, tío, pues... Bueno, me encuentras así. Sí, bueno, mandarme petición de amistad sí que puedes, ¿no? O sea, esa es mi idea. Y si quieres te acepto. Pero eso sí, partida hoy no podemos hacer porque ya... Eh, voy a finalizar ya. Tengo un hambre ya, tío. Quiero, quiero ya cenar y, de, y descansar ya. Eh, vale. Pero bueno, eh, por cierto, también, Pedro, te recomiendo que actives la campana, ¿vale? Porque. Si... Mañana también estaré en directo, pues si te quieres pasar. Y si no pasa nada, claro. Eh, te lo envío yo, ok, perfecto, tío. Y luego también tengo un canal principal, Pedro. Eh, he programado un vídeo para, para las 8, ¿vale? Y es de un... es un RPG, ¿vale? No me acuerdo el nombre, tío, ahora mismo. No sé cómo se llama ese juego. Pero está bueno para play, y para y para pc y para nintendo switch. ¿En España ya es de noche, eh, bueno, sí, ya es ya es tarde, las 9 van a, a llegar muy pronto. Estamos a, a nada, a serán las 8 y algo, ¿no? O, o, o la, o la, no mentiras, son van a ser las 8, sí. Pero bueno, aún así es tarde, sí. No, no muy tarde, pero tarde. Tío, Pumba, serio, si solo te quiero domesticar. Venga, ven aquí. No, oh. Este rebelde, ¿eh? Rebelde, rebelde. A ver. Escapa, tío. ¡Oh! Y encima me da ahí con el... ¡Tío! Pero... Qué difícil... ¿Qué difícil es este, tío? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo está haciendo tan complicado, tío? Bueno, y otra con nada. Venga, va. ¡Eh! ¿Qué es Pero, ¿qué me está fallando? Ahora leo el chat, ¿eh? Pero, dame un momento, tío. ¿no? no puedo hacer las dos cosas a la vez. A una o a otra. Tío, en serio. ¿Esto, oh, ¿esto es un bug? Pero, tío, ¿que no me deja subir? O ¿Sabes tú qué? ¡Ahora! vale. Perfecto. La ha costado, ¿eh? Me agregas tú... No, no agrego a nadie, Pedro. O sea, esa, esa es la norma. Solo hay una norma y esa es la norma. No no suelo agregar a nadie. Ese jabalí se gobierna. Este jabalí es rebelde. Me gusta, tío. Este jabalí es mi jabalí, tío. Que nadie le dispare, ¿eh? No, no me lo vayáis a... Como, como antes, Santi, con el otro Pumba. A ver. Este es Pumba segundo, tío. Vale. Eh... De todas maneras, aquí está Robert O sea, mi idea es esta de aquí, ¿vale? ¿Cómo te llamas también Robert? En... Digo, perdona, Robert eh, Digo, eh, Pedro, tío ¿Te llamas Pedro también en la partida? Me va a veces y confundo los nombres eh, Vale, vamos a ir a, a esta zona, ¿vale? Lo marco por aquí Esto me recuerda a la escena de Rueck cuando eh, de la película de Shrek 2, cuando iba a, a rescatar a Fiona el encantador. <ríe> Cruzando el desierto el hélido glaciar eh, Nadie me le dispare. Yo esto es lo que haré, no mentira. Eso es lo que haré, no mentira. <ríe> no tiene, no sois así. Eh, a ver. Hmm. La, la también es verdad que se suelen cansar o sea, llega un, llega un momento en el que mmm, tenemos que dejarlo porque se cansan de, de tener que correr y, eh, que, espérate, creo que hay alguien disparando por aquí eh. Eh, vale, hay uno ahí tío eh, vale, está aquí eso es Orochimaru tío No, tío, está, estaban, to estaban todos aquí. Tío. Ya había eh... No, y han eliminado a Pumba también, tío. Catillo, bienvenido, ¿qué tal estás? Eh... Bueno, nosotros ya vamos a finalizar aquí el directo, ¿vale? Mañana eh... es hay un 90% de probabilidad que haga directo, ¿vale? A la misma hora de siempre más o menos. Dentro de unos minutos, en el canal principal, eh, dentro de exactamente 5 minutos, en el canal principal hay un nuevo vídeo, ¿vale? Si podéis pasar y darle apoyo, algún comentario, si queréis incluso. Si le das comida al Javier recupera las fuerzas, amigo. Eh, vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale?